Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo representar, cómo utilizar el formato de representación de números que se conoce con el nombre de complemento A2. Complemento A2 nos va a servir para representar también números negativos al igual que ocurría con el caso del, del, del signo magnitud, ¿ok? Lo único que el complemento a 2, la representación del complemento a 2, va a solucionar los dos problemas que nos presentaba el signo magnitud, que eran, si los recordáis, que el solo, el cero perdón, eh, solo va a tener una única representación, en el caso del signo magnitud eh, había dos representaciones posibles para el cero, y... Eh, con el complemento a 2, los números representados en complemento a 2 se van a poder sumar directamente utilizando la misma técnica que se utiliza con el caso de los binarios naturales sin signo. Aún no hemos visto la parte de sumas, pero cuando las veamos veréis que para el caso de complemento a dos podemos sumar de la misma forma. Se puede utilizar el mismo circuito que se encargue de llevar a cabo sumas para ambos sistemas de, de representación. Con lo que estos dos problemas que presentaba el signo magnitud los tenemos resueltos con el caso del complemento a 2. ¿Cómo funciona el complemento a 2? Pues básicamente el complemento a 2 lo que hace es funciona igual que el binario natural sin signo, pero al bit más significativo le asigna un valor negativo. ¿Ok? Acordaros que cada eh, el binario era un sistema eh, que se basaba en la posición, era un sistema numérico posicional en el que cada valor eh, tenía un valor distinto en función de la posición que ocupaba. Y estos valores eran 2 elevado a 0 para la primera posición, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y así sucesivamente. Ahora va a ser exactamente igual, lo único que el bit más significativo, siempre el que tenga el, la posición mayor, en lugar de ser 2 elevado a, a n, a esa posición, va a ser menos 2, el valor de 2 elevado a n, negativo, menos 2 elevado a n, el negativo no estará elevado, ¿vale? ¿Ok? Entonces la fórmula más o menos sería el valor del dígito que corresponda a la posición más significativa, de mayor peso, multiplicado por menos, valor negativo, le vamos a dar un valor negativo al valor de esa posición, 2 elevado a n menos 1, siendo n el número de bits, por tanto... 2 elevado a n menos 1, más, pues ya para el resto de casos, desde la posición 0 hasta la n menos 2, ya hemos quitado la de mayor peso, pues en ese caso operamos igual que en el binario natural sin signo. Por ejemplo, veámoslo en un, en un pequeño ejemplo, este de aquí, ¿vale? Pues aquí, las posiciones más bajas, su valor decimal se va a calcular de la misma forma que lo calculábamos con un binario natural sin signo, es decir, 1 por 2 elevado a 0, para este de aquí, el 0 será 0 por 2 elevado a 1, ¿vale? Más este 1 de aquí será 1 por 2 elevado a 2, porque está en la posición 2, ¿ok? Toda esta parte cuenta, aporta sus valores en positivo, pero el último bit ahora ya es en negativo. Esto que sería 2 elevado a 3 por 1, en lugar de ser positivo, este valor es negativo. Dicho de otra forma, 2 elevado a 3, el resultado negativo, por 1, pues porque tiene valor 1. ¿Cómo quedaría esto? Pues quedaría menos 8 más 4 más 0 más 1, es decir, menos 3. Este número representa el menos 3 y lo hemos conseguido, pues esta parte sus valores suman, esta parte su valor resta. Y así podremos construir valores negativos. Ya veis que la, que la transformación desde un número negativo no es tan rápida, al caso de binario. ¿okay? habrá que hacer pequeños truquillos, habrá que hacer pequeñas transformaciones. El caso positivo, si queremos un número positivo, pues será tan fácil como asignarle un valor cero a esta posición de aquí, a la posición más, ne más negativa, a la posición más significativa, al bit más significativo, pues le asignamos valor cero. De esa forma, en esta fórmula, en esta fórmula de aquí, si este valor del dígito vale cero, la parte negativa ya desaparece y todo quedaría como positivo. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo pasaríamos desde el valor en complemento a 2 al valor en, eh, en décima. ¿Ok? Tenemos aquí distintos casos en los que los números son negativos y positivos. Aquí se sigue cumpliendo lo que se cumplía con signo magnitud de que si el número empieza por 0 es un número positivo y si el número en complemento a 2 empieza por 1 es un número negativo. Entonces es una forma de darnos cuenta si nos hemos equivocado. Al ópera, ¿ok? Venga, vamos a por el primer ejemplo, este de aquí. Este de aquí, pues simplemente sería la posición 0, 1, 2 y 3, por tanto sería, como es la más significativa la 3, esta es en negativo, sería menos 1 por 2 elevado a 3 más, el resto todos son ceros, no importa poner nada, entonces más ceros, ¿ok? 2 elevado a 3 es 8, por un 1 negativo es menos 8. Por tanto, aquí tenemos 8 en base 10. La siguiente. La siguiente tenemos que la posición más, eh, más significativa, la 0, 1, 2, 3, la posición 4, vale 0. Entonces ya sabemos que va a ser un número positivo. De todas formas, lo ponemos, ¿vale? Será 0 por 2 elevado a 4. Todo ello negativo. Pero bueno. Como es 0, pues la parte negativa ya no se considerará, no habrá parte negativa, así que el número será positivo, más la posición 3, 2 elevado a 3, más la posición 0, también vale 1, 2 elevado a 0, ¿ok? Esto es igual a 8 más 1, que es igual a 9, ¿ok? Vamos a hacerlo un poco más rápido, ahora que ya lo controlamos un, un poco mejor, poniendo los valores directamente a cada uno de los bits. Entonces, aquí en el tercer ejemplo tendríamos, este vale 1, esto vale 2, esto 4, 8, 16, no estoy haciendo más que poner el valor de sus potencias de 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0 aquí, en el primero 2 elevado a 1, 2 elevado a 2... 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4 es 16, 2 elevado a 5 es 32. Y el último, el de más peso, valor negativo, lo hemos dicho, ¿ok? Menos 64. Entonces, para calcular el valor, simplemente escoger los que valen 1. Menos 64, más el siguiente sería el 16, más el 4, ¿ok? Menos 64 más 16 más 4 es igual a menos 44, así que este número sería el menos 44 en base 10. Hagamos lo mismo en este, valor, valor 1, valor 2, valor 4, 8, y el de más peso, como es complemento a 2, sería menos 16. ¿Qué nos quedaría? Menos 16 más 8 más 2 más 1 menos 16 más 8 más 2 más 1 es igual a menos 5. Recordad, es igual de fácil que en el caso de binario natural sin signo. Lo único que consideramos que el más significativo, ¿vale? Negativo. Y así de sencillo. ¿Ok? Continuamos. 1, 2, 4, 8, 16 menos 32. Por tanto, ¿qué tendríamos que sumar? Los que son unos son 1 uno el menos 32 más el 8 más el 2 más el 1. Esto es igual a menos 21. Así que en este caso tendríamos menos 21 en base 10. ¿Okay? Uh, y el último caso, todos unos. O sea, los tenemos que sumar todos. Tenemos que sumar el bit que vale 1, el que vale 2, el que vale 8, el que vale... Perdón, el que vale 4, el que vale 8 y el que vale menos 16, que es el más significativo. Así que nos quedaría menos 16 más 8 más 4 más 2 más 1, que esto es igual a menos 1. Así que aquí tendríamos menos 1 base. Como veis... Aunque parecía complicado al principio, el proceso es bastante sencillo. Es igual que en el binario natural sin signo, recordando que el más significativo, en lugar de sumarlo, lo restamos. Le damos valor negativo. ¿Okay? Ahora queremos poder hacer lo contrario. Ahora queremos poder tener un número en decimal y pasarlo a complemento a 2. Vamos a ver tres métodos distintos, realmente son dos, uno con una pequeña modificación o con dos posibles caminos, ¿okay? vale. El primer método, vamos a diferenciar dos casos. si son números positivos lo que queremos pasar o si lo que queremos pasar son números negativos. Si lo que queremos pasar es un número positivo, lo hacemos tal cual, lo hacíamos con binario natural sin signo, lo único que consideramos es que tenemos un bit menos. Tenemos que eh, pensar que la precisión, que el número que queremos representar, el valor que queremos representar, solo disponemos de n-1 bits para representarlo. Una vez que hemos representado ese valor positivo en binario natural sin signo con un bit menos, lo que nos queda es complementar el bit más significativo, al cual le añadiremos un 0. Y de esta forma ya tendremos el valor en complemento a 2 de un valor positivo. ¿Cómo lo hacemos para el caso negativo? Para el caso negativo es un perit más laborioso, ¿ok? Primero de los métodos, el que, está, el que vamos a ver ahora. Tenemos que coger y calcular el valor de 2 elevado a n-1, siendo n, n el número de bits que disponemos. A ese valor le restamos el valor absoluto el valor positivo del, del número que queremos representar. ¿vale? Si, por ejemplo, quisiésemos representar el menos 4, pues a 2 elevado a n-1 n le tenemos que restar el 4, le restamos el valor absoluto. ¿okay? Si el número que nos da es más grande que 0, es que no es representable. Si el número que nos da es, perdón, si es más mayor que 0, si es positivo, sí que es representable. Si el número que nos da es negativo, o dicho de otra forma, el valor que queremos representar es más grande que 2 elevado a n-1, pues en ese caso no podríamos representar ese, ese valor. ¿ok? Vale, Pues hacemos esa resta, el valor que nos ha dado, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer con ese valor? Representar ahora ese valor como un binario natural sin signo con una precisión de n-1. ¿Vale? Y al resultado de representar ese valor en binario natural sin signo con n-1, le asignamos o le concatenamos en el bit más significativo un 1. Y de esta forma ya tendríamos el valor negativo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir viendo distintos ejemplos para que os quede eh, más claro. Y a través de los ejemplos lo, lo veréis mejor. Primer caso, queremos representar estos tres primeros ejemplos, son positivos, así que tenemos que utilizar este método, un bit menos de precisión y como si fuese binario natural sin signo. ¿Vale? Entonces, aquí nos piden una, eh, una precisión de 4 bits. Como nos piden una precisión de 4 bits, vamos a poder utilizar 3 bits, 2 elevado, eh, n menos 1 bit, perdón. Como tenemos 3 bits, tenemos 3 bits para representar en binario natural sin signo el 1. El 1 en binario natural sin signo de 3 bits, el 1 en binario natural sin signo de 3 bits es 0, 0, 1. ¿Vale? 0,01. Lo que hacemos a ese 001, le concatenamos un 0. Nos quedará 0, 0, 0, 1. Y ahora ya lo tenemos en complementados. ¿Vale? Siguiente caso. 4 bits y lo que queremos representar es el 12. ¿Okay? ¿De cuántos bits disponemos para representar el valor? n menos 1 bit. n menos 1 bit, es decir, 4 menos 1, que es igual. a. A 3. Tenemos que representar el 12 con 3 bits. Pero si os acordáis, el 12, representado en binario natural sin signo, era 1, 1, 0, 0. Por lo que, como veis, con 3 bits no nos basta para representar el valor 12. Por tanto, este número, el 12, aunque con 4 bits en binario natural sin signo sí que se podía representar, en complemento a 2 no se puede representar, porque uno de los bits lo, lo dedicamos para la parte de los negativos. Así que este caso no es representable. ¿Cuántos bits necesitamos para representar como mínimo el 12 en complemento a 2? Pues 5 bits. Por tanto, el 12, hacemos el mismo método, usando n menos bit, es decir, usando 4 bits, intentamos representar el 12. El 12 ya hemos visto que es 1, 1, 0, 0, por tanto esto es en binario natural sin signo. Lo que hacemos es concatenarle un 0 al principio, como el número que queremos representar es positivo, pues le concatenamos un 0, 0, 1, 1, 0, 0, y ahora ya tenemos el complemento a 2, ¿ok? Así que aquí tendríamos la representación en complemento a 2 con 5 bits del valor 12. Vamos a hacer ahora los ejemplos que teníamos, eh, vamos a hacer tres ejemplos con el caso contrario, el caso de que los valores que queremos representar son negativos. Primero, el menos 1. Entonces, el primer paso es coger el valor de 2 elevado a n menos 1. Aquí n, la precisión es de 4 bits, pues el primer paso que comentábamos, ¿ok? 2 elevado a n menos 1, esto es 2 elevado a 3, que es igual a 8. A 8 le restamos el valor que queremos re representar en valor absoluto. El valor absoluto de menos 1 es 1. Por tanto, tenemos que es 8 menos 1, que es igual a 7. ¿Ok? Pues ahora lo que tenemos que hacer en el segundo paso era coger este valor que nos había dado la, la, la resta. Como es positivo, lo podemos representar. Si hubiese dado negativo, o dicho de otra forma, si este segundo término hubiese sido más grande que 8, pues... No lo podríamos haber representado. Aquí el segundo término es más pequeño que 8, 1 es más pequeño que 8, 8 menos 1, por tanto, será positivo, es decir, es 7. Vale, pues ahora cogemos ese 7 y lo representamos con, en binario natural sin signo, con n menos 1 bit, dicho de otra forma, con 3 bits. Pues con 3 bits tenemos que representar ese 7. ¿Cómo se representa un 7 con 3 bits? Pues 1, 1, 1. 1. Esto es 7 en binario natural sin ciclo, ¿ok? Y hemos dicho que como último paso teníamos que coger ese valor que nos había dado y le concatenábamos el 1. 1, 1, 1, 1. Los 3 que hemos obtenido en el paso anterior y el 1 que hemos dicho que le tenemos que concatenar porque partíamos de un valor negativo. Y esto ya es complementado. Así que si comprobáis si queréis eh, calcular el valor decimal de este número en complemento a 2, veréis que os da menos 1. ¿Qué pasa si el eh, Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si lo que tenemos es el menos 2? Y ahora nos piden que lo hagamos con 5 bits. Por tanto, tenemos que mirar que sea 2 elevado a n-1. El primer paso nos dice que veamos el valor que tiene 2 elevado a n-1. Este valor es... 2 elevado a 4 que es igual a 16, tenemos que hacer 16 menos el valor absoluto del número a representar, que es un 2, el 2 es más pequeño que el 16, no habrá ningún problema. Esto nos da 14. En el segundo paso lo que tenemos que hacer es representar con 4 bits, con un bit menos, con n menos 2 bits, con 4 bits tenemos que representar el 14 que nos ha dado en el resultado anterior. Pues el 14 en base 10 es igual a 1, 1, 1, 0 en binario natural sin signo. Como último paso le añadimos a estos 4 bits el bit más significativo que tendrá que ser un 1, 1 y los 4 que teníamos antes, 1, 1, 1, 0. ¿Vale? Y esto ya es el complemento a 2 el valor en complemento 2. De nuevo, si queréis probar, pues podéis coger este valor y aplicar la fórmula que hemos visto antes para sacar su valor decimal y veréis que nos da menos 2. ¿De acuerdo? Venga, vamos a por un último ejemplo. Eh, el menos 11, también con 5 bits. Pues de nuevo, en el primer paso, lo que hacemos es 2 elevado a n-1, menos que en este caso, pues vuelve a ser igual que antes, 2 elevado a 4, que es 16. Ahora, 16, le restamos el valor absoluto de menos 11, que es 11, y esto es igual a 5, por tanto, es, más, es, más, es positivo, el 11 es más pequeño que el 16, no hay problema, entonces lo que tenemos que representar es el 5 con un bit menos, con 4 bits, queremos representar ahora el 5. El 5 representado en binario natural sin signo con 4 bits es 0,1, 0,1. Y ahora ya, en el último paso, como, es un valor, como era valor negativo, le añadimos un 1 delante. Le concatenamos un 1 delante para completar los 5 bits del número y tener el valor en complemento a 2. Entonces tendríamos un 1 más los 4 valores del caso anterior... Y este sería el valor en complemento a 2. Vale, pues este sería el primer método que podemos utilizar para en el caso de números negativos pasar a complemento a 2. Vamos a ver otros dos. Cada uno puede escoger el que dependiendo de la situación o dependiendo de lo que mejor se le dé, eh, pues el que prefiera para, para pasar eh, a, a una representación en complemento a 2 los valores negativos. Eh, como decíamos en el segundo caso, o en el segundo ejemplo, si el valor es positivo, todo se hace exactamente igual, solo cambia para la parte de los negativos. ¿Cómo lo haríamos con el segundo método para, para, para pasarlo, para pas obtener la representación del valor negativo? Pues representamos como si fuese un valor positivo, es decir, en lugar de querer representar el valor negativo de, de un número, representamos su valor negativo en complemento a 2, ¿vale? Utilizando como lo haríamos en el caso de los positivos, que ya habíamos visto, y después lo que hacemos es le cambiamos el signo. Dicho de alguna forma, si queremos representar, por ejemplo, el menos 4, lo que hacemos es representamos el 4, y luego le cambiamos el signo. Ahora, lo importante es saber cómo se produce, cómo se realiza ese proceso de cambio de signo. ¿Cómo podemos hacer un cambio de signo? Un cambio de signo se puede hacer de dos formas, por eso salen dos métodos, o vamos a explicar dos métodos distintos. El primero sería, cogemos el valor positivo, le cambiamos todos los ceros por unos y todos los unos por ceros, y a ese nuevo valor le sumamos un 1 vamos a ver cómo quedaría esto, o cómo haría, cómo se haría. ¿vale? Vamos a ver los mismos ejemplos en ese procedimiento. Como to, Todos los ejemplos son negativos porque los positivos hemos dicho que se hacen de la misma forma, entonces lo que queremos hacer es representar o representamos el valor positivo y después le hacemos ese cambio de signo. Así que el primer paso que tenemos que hacer es representar el valor de 1 en complemento 2 con cuántos bits con 4 bits ¿Cómo se hacía esto un 0 y un 1 con 3 bits el 1 es 0 cero, 1 cero, entonces esto es en complemento a 2 el valor de 1 esto es igual a 1 en decimal lo que hacemos ahora es aplicamos el segundo paso que era hacer ese cambio de signo como hacemos el cambio de signo pues tengo 0 cero, cero, 0, 0, 1. Hemos dicho que cambio los ceros por unos y los unos por ceros. 1, 1, 1, 0. Y que luego a este valor le sumo 1. 1, 1, 1, 0 más 1. Aún no hemos visto sumar, pero sumarle un 1 a un valor es bastante sencillo. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. 0 más 1 es 1. 0 más 1 es 1. Por tanto, el resultado es... 1, 1, 1, 1. Esto ya es el valor en complemento a 2 del menos 1. Hemos representado el 1 y le hemos cambiado el signo con este procedimiento que nos indica que cambiar 0 por 1 y 1 por 0 y sumarle 1. Si os fijáis, coincide con el resultado anterior del método anterior, obviamente. ¿vale? Si no, algo habríamos hecho mal. Segundo caso, menos 2, pues lo mismo. En un primer paso lo que vamos a hacer es representar el valor absoluto, el valor positivo, es decir, un 2 con 5 bits, ahora nos dicen que son 5 bits, en complemento a 2. Por tanto, cogemos el 2, lo representamos en binario natural sin signo con 4 bits, un 2 es 0, 0, 1, 0 y le añadimos un 0, ¿vale? Entonces aquí tenemos en complemento a 2 el 2 decimal. En un segundo paso, pues lo que hemos hecho antes, igual, cambiamos ceros por unos y unos por ceros. Por tanto, tenemos 0, 0, 0, 1, 0. Los giramos. ¿Vale? Aquí tenemos, los hemos girado, ceros por unos y unos por ceros. Y ahora a ese valor le sumamos 1. 1, 1, 1, 0, 1, más 1. 1 más 1 es 2, el 2 es un 0 y un 1 que nos llevamos, 0 ¿vale? más 1 es 1 y ahora queda 1, 1, 1. Ahora ya este es el resultado en complemento a 2. Si os fijáis coincide de nuevo con, con el ejemplo anterior. Y ya por último el menos 11. Lo mismo de siempre, perdón, el primer paso... Representamos un 11 en complemento a 2. El 11 con 4 bits es 1 0 1 1, acordaros, y le añado un 0 para pasarlo a complemento a 2. Así que esto es, en complemento a 2, un 11 en decimal. Ya tengo el 11, pero yo lo que quiero es el menos 11, así que tengo que cambiarle el bit En este segundo paso de cambio de bits, lo que hago es, primero cambio los ceros por unos y unos por ceros. 0, 0, 1, 0, 1. ¿Vale? Y ahora le sumo 1. 1, 0, 1, 0, 0, más 1. 0 más 1 es 1 y luego ya me queda todo igual. 1, 0, 1. Que esto de nuevo, si os acordáis, es el mismo resultado que en el caso anterior. Así que como veis, ya tenemos dos formas de poder pasar un número negativo a complementados. Vamos a por la tercera. Así que, en este último método que vamos a ver, la parte del positivo es igual y la parte del negativo también consiste en representar el valor como si fuera positivo, igual que, que haciéndolo igual que si fuese un número positivo, Ponemos bueno, en el punto anterior, y luego, igual que en el método que hemos dicho 2a, Simplemente cambiamos la representación, cambiamos el signo del, del valor. Lo mismo que antes, si queremos representar el menos 4, pues representamos el 4 y le cambiamos el signo. Lo que cambia es la forma de cambiar el signo. En lugar de cambiar ceros por unos si y unos por 0 y sumar 1, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale. Pues empezando desde el bit menos significativo, es decir, desde la derecha hacia la izquierda, Buscamos el primer 1 que nos encontremos, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos encontrado ese primer 1, sin incluirlo, es decir, dejamos igual todo ese principio desde el menos significativo hacia la izquierda, de derecha a izquierda, buscamos el primer 1, hasta ese primer 1 todo nos queda igual, si hubiese habido ceros, pues todos los ceros que hubiese, hasta ese primer 1, y a partir de ese primer 1, sin incluirlo, cambiamos ceros por unos y unos por ceros. ¿vale? Es más rápido, desde mi punto de vista es el método más rápido para representar un valor negativo en un complemento a dos, ¿Ok? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Vamos a verlo más claramente con algunos ejemplos, los mismos ejemplos que hemos hecho antes, para que sea eh, igual de, para poder comparar que los resultados son, son todos los mismos, ¿Ok? Pues lo dicho, en un primer paso tenemos que representar el 1, aquí tenemos el 1 con 4 bits en complemento a 2. Ya, si retomamos lo que nos ha dado antes, pues esto sería 0, 0, 0, 1. ¿vale? Esto en complemento a 2 es igual a un 1. Y ahora hacemos este cambio de signo. ¿vale? 0, 0, 0, 1. ¿Dónde está el primer 1? El primer 1 está aquí. Entonces toda esta parte me queda igual. Y esta parte... Que me quedaba desde hasta el final del número hasta la izquierda del número, la tengo que cambiar ceros por unos y unos por ceros. Por tanto, esto me quedaría cambiado: 1, 1, 1. Y este en primer 1 me queda igual: 1, un 1. Entonces aquí ya tengo el valor en complementados. Fijaros que vuelve a coincidir con los casos anteriores. Siguiente caso: lo mismo, 2 en positivo con 5 bits. Pues esto es 0, 0, 0, 1, 0. Okay. Esto es en, en complemento a 2, el 2 positivo. Segundo paso, busco hasta el primer 1, lo dejo igual y a partir del primer 1 giro 0 por 1 y 1 por 0. Pues lo hacemos lo mismo: 0, 0, 0, 1, 0. Busco hasta el primer 1, que es toda esta parte de aquí, toda esta parte queda igual y a partir de aquí cambio 1 por 0 y 0 por 1. ¿Cómo me queda esto? 1, 1, 1. Y esta parte igual 1, 0. Fijaros que vuelve a coincidir con el caso anterior. Y por último, ya el menos 11. El menos 11 ya hemos dicho que era 0, 1, 0, 1, 1. Esto en complemento a 2 es igual al 11 en decimal. El 11 positivo. ¿vale? Este era el primer paso que teníamos que hacer. Y el segundo paso es buscar hasta el primer 1 de nuevo y luego a partir de ahí cambien 0 por 1 y 1 por 0. Entonces 0, 1, 0, 1, 1. Aquí el primer 1 ya es el primer dígito, entonces el único que queda igual es este. Y tengo que girar los valores de los bits de esta parte. Entonces 1, 0, 1, 0. Y el 1 que no lo giro. Y esto en complemento a 2, pues ya sabemos que es el menos 11 decimal que es el mismo número, es el, el mismo resultado que habíamos obtenido con los casos anteriores. Así que ya veis que con los tres métodos podemos llegar a la misma solución de forma correcta. Es importante decir o comentar que los dos métodos que hemos visto en los, casos, en los ejemplos anteriores, en los casos anteriores, es decir, el método de cambio de signo visto en el, en el método 2A, y 2b no solo sirven para cambiar de signo positivo a negativo, sino que sirven también para cambiar de eh, negativo a positivo, es un cambio de signo, independientemente del sentido en el que lo utilicemos. Y se utilizan de la misma forma, se aplican de la misma forma y con el mismo orden. Dicho de otra forma, el primer método de cambio de signo, también si quisiéramos hacer de negativo a positivo, aunque el número fuese ne negativo, sería girar todos los ceros por unos y cambiar todos los unos por cero, y sumarle 1, ¿ok? O el segundo método es, igualmente con un número negativo, un número que empiece por 1 en complemento a 2, pues, cogemos toda la, desde la derecha a la izquierda, buscamos el primer 1, toda esa parte la mantenemos igual, y a partir de ese 1, cambiamos ceros por 1, y 1 es por 0, sin incluir ese primer 1, ¿ok? Esos dos métodos sirven para eh, cambio de signo, y, eh, como digo, también sirven para, de negativo a positivo, de positivo a positivo, a negativo. Vamos a hacer dos ejemplos en el que lo vamos a ver, ¿de acuerdo? El primero es eh, este de aquí. Vamos a aplicar el cambio de signo para obtener su valor en decimal. Tenemos el valor en negativo, sabemos que es negativo porque empieza con 1. Primero vamos a calcular este valor de este número como lo calcularíamos de forma tradicional o de la primera forma que vimos y después le vamos a hacer un cambio de signo para obtener su valor positivo y después añadirle un 0, porque hemos hecho un cambio de signo, ¿ok? Pues mira, fijaros, ¿qué podríamos hacer? Pues aquí esto sería la posición 0, 1, 2 y 3, es decir, valores 1, 2, 4 y 8, por tanto este número es menos 8, porque el primero es un 1, vale, negativo, más 1, es decir, es menos 7, este número es el menos 7 en Decimal. Pues como os decía, vamos a ver si con ese cambio de signo obtenemos un 7. Así que, yo al 1, 0, 0, 1, en complemento a 2, lo voy a multiplicar por menos 1. Dicho de otra forma, le voy a cambiar el signo. Primer método que hemos visto, cambio 0 por 1 y 1 por 0, 1, perdón, el 1 se transforma... 0, 0, 1. El 1 se transforma en 0, los dos ceros en 1 y este en 0, y habíamos dicho que luego le sumábamos 1 a este resultado, ¿vale? Esto va separado, ¿eh? Lo pongo aquí mejor, 0, 1, 1, 0, más 1, ¿Mm? quedaría 1, 1, 1, 0. Entonces esto es el valor absoluto, el valor positivo, mejor dicho, de este número en complemento a 2. ¿Qué número es este en complemento a 2? Este número en complemento a 2 es un 7, decimal, acordaros que el 1, 1, 1, los 3 unos es un 7. Claro, yo ya lo había multiplicado por menos 1. Si ahora lo vuelvo a multiplicar por menos 1, vuelvo a tener el valor inicial. Le había cambiado el signo, pues tengo que volverlo a cambiar para tener el valor inicial anteriormente. Por tanto, al multiplicarlo por menos 1, esto queda otra vez en menos 7 decimal. Y si os fijáis, coincide con lo que habíamos dicho. Así que este método de cambio de signo, también es válido para, para hacer este tipo de operaciones, para pasar de negativo a positivo. Y lo mismo con el otro caso, ¿vale? Este número, este número de aquí, ¿qué valor tiene? Pues fijaros, si lo calculamos con el método tradicional, esto es 1, 2, 4, 8, 16... y el primero es el negativo, menos 32, el más significativo es negativo, en menos 32. Cojo los valores que valen 1, esto sería menos 32 más 16 más 8 más 4 más 1. Que esto si lo sumáis es igual a menos 3. Quiero cambiar ahora de signo, al cambiar de signo esto me tendría que dar un 3. Voy a utilizar el método 2B para el cambio de signo en este caso. Entonces aquí tendríamos 1, 1, 1, 1, 0, 1. Cogemos hasta el primer 1, se mantiene igual, el, ese 1 incluido, y el resto cambiamos ceros por unos y unos por ceros. Por tanto, esto sería 0, 0, 0, 0, 1 y el primer 1 que hemos dicho que no cambiaría. Esto, si os fijáis, en complemento a 2, es igual a 3 en decimal. Por tanto, aquí lo que hemos hecho ha sido cambiarle el signo, multiplicarlo por menos 1. Si aquí lo volvemos a multiplicar por menos 1, pues nos da el menos 3 en base 10 que nos ha dado aquí mismo, ¿vale? Así que ya veis que también se puede utilizar este método para uh, cambiar signo en el, en, en el sentido contrario. Ahora a continuación lo que os quiero mostrar es la parte de extensión de signo, ya lo vimos con, con el caso de signo magnitud... ¿Cómo se hace la extensión de signo con el caso de eh, complemento a 2. Lo mismo, lo vamos a separar en dos casos, en el que queremos ampliar la precisión, tener un número mayor de bits, y en el que queremos reducir la precisión. De nuevo, igual que en el caso de signo magnitud, aumentar la precisión siempre se va a poder hacer, reducir la precisión va a depender si el número es representable o no en esa nueva precisión. ¿okay? ¿Cómo se hace para aumentar la precisión? Se hace muy parecido a, a, a la, al caso del complemento A2, ¿eh? cogemos el, el, el bit más significativo del caso antiguo, que puede ser un, eh, un 0 o un 1, y lo desplazamos hasta el bit más significativo de la nueva eh, precisión, es decir, hasta la posición M-1, el valor que teníamos en n-1, n es el número antiguo inicial de bits, m es el valor nuevo de bits. Pues el valor que teníamos en n-1, cogemos y lo movemos a la posición m-1, a la nueva posición más significativa. ¿Con qué valores rellenamos ese valor esos huecos intermedios? En el caso del signo magnitud lo rellenábamos con 0. Aquí no, esta es la diferencia. Aquí lo rellenamos con el mismo valor que tenga el bit más significativo, con el valor del signo. Es decir, si el valor que hemos movido es un 0, lo rellenamos con ceros. Si el valor que hemos movido es un 1, lo rellenamos con unos. Vamos a verlo con dos ejemplos y lo veremos mucho más, más claro. ¿okay? Fijaros, en este primer caso lo que tenemos, el bit más significativo es un 1, por tanto es un número negativo. Así que lo que movemos es el 1. Este 1 pasa desde la antigua posición más significativa a la nueva posición más significativa. Y la parte antigua queda igual, los bits, los tres bits antiguos quedan igual. ¿Con qué relleno esta parte? Esta parte la relleno con unos. También podríamos decir que lo que hacemos es cogemos el valor que tenemos aquí y rellenamos igual Hacia la derecha. También sería una forma de explicar este método para extender el signo. ¿okay? ¿Cómo lo hacemos en un caso positivo? En un caso positivo tenemos un 0, por tanto el C0 pasa al nuevo bit más significativo, los otros tres bits se mantienen igual. ¿Y ahora con qué relleno, con qué valores rellenos aquí en medio? Pues rellenos con los valores que me indicaba este bit más significativo, con el 0. Vale, esta es la diferencia con el caso de, de signo magnitud, signo magnitud siempre estos bits que he rellenado los rellenaba con valor 0, siempre, aquí no, aquí los relleno con el valor del bit más significativo, aquí he rellenado con 1, aquí he rellenado con 0. Como he dicho, otra forma de verlo es coger el, el número, el valor más significativo y rellenar, repetir ese valor hasta las posiciones adicionales que necesito. ¿Cómo lo hacemos para el caso contrario? ¿Vale? Pues muy parecido al signo magnitud, lo único que ahora que en lugar de tener que tener ceros entre el bit más significativo anterior y todos los que estamos reduciendo, todas las posiciones que estamos reduciendo también fueran ceros, ahora lo que necesitamos es que todas esas posiciones sean igual al signo. Por ejemplo, si estamos trabajando con un número negativo, necesitaremos que todos sean unos. Si nos encontrásemos en algún momento un 0, ya no podríamos reducir más la precisión de ese número. Y en caso de números positivos, necesitamos que todos vayan siendo ceros. En el momento que nos encontrásemos con un 1, ya no podríamos reducir más la precisión de ese número. Así que para llegar a la precisión que deseamos, ese hueco, ese, ese, ese, esa porción de valores, todos tienen que ser unos, si estamos trabajando con un negativo o todo tienen que ser ceros si estamos trabajando con un positivo. Vamos a verlo con un ejemplo, aquí mi nueva m, mi nuevo valor eh, m es igual a 4 bits y mi antiguo valor de bits, mi antigua precisión era de 8, entonces tengo que quitar 4 bits. Tengo que eliminar desde aquí hasta la posición 3, desde la posición n-2 hasta la posición m-1. Todos esos números los tengo que, que eliminar. Todos esos números tienen que ser iguales al bit más significativo. En este caso lo son. Por tanto, yo puedo eliminar todos estos unos, porque todos son unos, y aquí pondría un 1, y en el resto, aquí pondría este 1, que es este de aquí, y en el resto lo que tendría es... La, la parte final que tenía en el número anterior 1 0 dicho de otra forma puedo ir eliminando unos mientras que tenga unos y como mínimo tengo que dejar uno no podría eh, acabar ese número teniendo un 0 el nuevo bit más significativo nunca puede ser un cero. entonces yo puedo ir quitando este 1 este 1 este 1 siempre que lo que me quede sea al menos un 1 por pues claro, si lo que me quedase fuese un 0, estaría pasando de un número negativo a uno positivo. Aquí lo mismo, lo que decíamos, vamos a hacerlo de esa otra forma, voy quitando un 1. Quito este 1, todo bien, porque sigo teniendo un 1. Puedo quitar otro 1, porque sigo teniendo un 1. Puedo quitar este 1, porque sigo teniendo un 1. Puedo quitar este 1, porque sigo teniendo un 1. ¿Podría quitar este 1? No, este 1 ya no lo podría quitar porque el siguiente valor ya es un 0. Así que la precisión mínima para representar este número sería 1, 0, 0, 1. He quitado todos los unos de forma consecutiva que he tenido hasta el último de los unos. Así que esto me quedaría 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Que era la nueva precisión que nos pedía. En caso de tener ceros, lo mismo exactamente lo mismo, puedo ir quitando ceros o puedo aplicar el método de aquello de, de, de, la, de, de, de analizar lo que tengo en las nuevas posiciones, ¿vale? Vamos a hacerlo primero con, con eso que decíamos, desde la posición n-2 a la m-1 tengo que eliminar todos estos valores y todos estos valores tendrían que ser ceros, me encuentro que aquí tengo un 1, por tanto este valor no es representable únicamente con 4 bits. ¿Cuál es el menor número de bits para representar? ¿Cuál es la me menor precisión para poder representar este número? Pues empiezo quitando ceros hasta que me encuentre con el último cero. Y si os fijáis, esta sería la precisión mínima para representar este número. 5 bits. Así que por eso, con 4 bits, como intentaba antes, no podría llevarlo a cabo. En este caso sí que podría hacerlo. Tengo que coger los bits que tengo entre el 6 y el 3, entre la N2, N-1. Estos bits los puedo eliminar porque son 0, entonces este 0 lo pongo en el bit más significativo y el resto me queda igual o de la otra forma que hemos dicho, vamos quitando ceros hasta que nos encontremos con el último de los ceros o hasta que lleguemos a la precisión buscada. Puedo quitar este porque esto es un cero, este también lo puedo quitar porque esto es un cero, este también lo puedo quitar porque esto es un cero, y este también lo puedo quitar porque esto es un cero. Entonces esta sería la precisión mínima que necesitaríamos para representar este número que coincide con la precisión que nos pedían, que eran 4 bits, 0, 1, 0, bueno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer toda una serie de ejemplos, tanto de aumentar la precisión, como de reducir la precisión y de buscar la precisión mínima. Vamos a empezar por el primero de los casos, que es reducir la precisión a 5 bits. Pues fijaros... Aquí, para llegar a 5 bits, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Necesitaría todos estos. Pero ese, solo tengo un 1, no puedo quitar este 1. Así que aquí, con una representación de 5 bits, no puedo representar este número. ¿Vale? Aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Todos estos son unos, entonces los podría eliminar. Y aquí tendría 1, 1, 0, 0, 1, complemento a 2. Y no habría ningún tipo de problema. Todo lo que he quitado eran iguales que, que el signo. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Pues estos dos ceros del final también los podría eliminar. Todos son ceros. No hay ningún tipo de problema. Porque este de aquí sigue siendo un cero Por tanto, 0, 0, 0, 1, 1. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Me resultaría que quiero quitar dos ceros pero no puedo quitarlos porque lo que me queda es un 1, entonces habría un cambio de signo, no tendría sentido. Así que este no es representable con 5 bits. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que me queda aquí son 2 bits, 2 ceros, que sí que puedo eliminar, los podría quitar y esto me quedaría como 0, 1, 0, 1, 1. Complemento a 2. ¿Vale? Todo ello... Y ya por último, 1, 2, 3, 4, 5, tengo un 1 aquí y luego el resto ceros. Recordad que tienen que ser iguales que el signo, por tanto esto no es representable porque todo esto, este grupito de aquí, todo tendrían que ser unos y de hecho este bit de aquí también tendría que ser un 1. Así que esto tampoco es representable. Vale. Segundo grupo de, de, de ejemplos, de ejercicios. Pasar todos estos números a una precisión de 10 bits. Recordar que tan sencillo como poner el número y añadir hasta 10 bits el mismo valor que tenemos al final. Así que tenemos aquí 1, 0, 1, 0, 1, 1. Pues nos basta contar y añadir unos, porque esto es un 1. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Esto en complemento a 2 con precisión de 10 bits es este mismo valor. Aquí lo mismo. Aquí tengo un 1, 0, 0 y luego 1, 2, 3, 4, 5 unos. 1, 2, 3, 4, 5 unos. Entonces 5, 6, 7, 8 bits. Quiero extenderlo hasta 11. ¿Cuál es el último valor? Un 1. Pues pongo 2 unos más. Ya está. Así de rápido, es muy rápido, ¿vale? Aquí tengo 1 2 3 4 5 6 7 bits. El último valor es un 0, pues tendré que añadir 7 8 9 10 bits, tendré que añadir 3 bits, ¿vale? Así que tendré 8 ceros, 2 3 4 5 6 7 8 ceros y 2 unos. Así de sencillo. En este caso, lo mismo, tendré que añadir pues 1 2 3 4 5 6 7 3 bits más que coincidan con el valor del más significativo, es decir, tres ceros. Así que pondré eh, 3 ceros, 1, 2, 3, los otros tres ceros que tenía, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1. Esto en complemento a 2. y como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿Vale? Me salta el de en medio. Lo mismo, es el mismo caso, tengo que añadir, de hecho, la misma cantidad de cero porque partíamos de la misma cantidad de de, de bits, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits, pues añado 3, 1, 2, 3, los dos ceros que ya tenía, los dos unos que tenía, el 0, el 1 y el 1, en complemento a 2, ¿vale? Y ya por último, este de aquí lo que tengo que extender es el 1, tengo que poner, añadir tantos unos, pues como bits me falten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entonces tengo que añadir dos unos, 1, uno, 1 uno, y ya pongo lo que tenía, 1, 2, 3, 4, complementados. ¿Ok? Y ya para el último ejemplo, lo que vamos a hacer es buscar la precisión mínima. Para buscar la precisión mínima básicamente es empezar a borrar los bits más significativos mientras que nos encontremos con valores del mismo valor que ese bit más significativo. Y al menos tiene que quedar uno igual. Por tanto, si empieza por 1, borramos todos los unos hasta el último 1 consecutivo que tengamos. Si tenemos eh, todos, empieza por 0, si es un número positivo, borramos todos los ceros hasta el último 0 consecutivo que nos encontremos. ¿Vale? Fijaros en este primer caso. En este primer caso solo tenemos un 1, así que no podemos borrar nada. La precisión mínima para este valor es 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits, que son los que tenemos. Entonces 6 bits es la precisión mínima. Este de aquí, pues este de aquí puedo ir tachando unos hasta que me encuentre con solo un 1. Este de aquí, y por tanto mi precisión mínima es 4 bits. Este valor tiene esta representación, tiene el mismo valor que esta representación, que esta y que esta. Nos bastan 4 bits para representar ese número de aquí. Este con ceros. Pues puedo empezar a borrar ceros, como empieza por cero, borro ceros hasta que me encuentre el último cero. Así que puedo quitar este, puedo quitar este, este, este, y me quedará ese un único cero. 0, 1, 1. Entonces me bastan 3 bits, la precisión mínima para representar este número son 3 bits. Aquí empieza por cero, pues elimino todos los ceros hasta el último cero. Solo puedo eliminar 1. Así que 0, 1, 1, 0, 1, 1. Complemento a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Aquí empiezo a volver a borrar ceros otra vez hasta el último 0, por tanto puedo borrar 2, me queda 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 bits. Y en el último, empieza por 1, podría empezar a borrar unos hasta el último 1. Ya solo tengo un 1, no puedo borrar nada, por tanto, la precisión mínima de este, eh, para representar este valor ya es esta, que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, ¿vale? Y el valor es, un, o la representación es, 1, 1, 1, 1, 3 ceros y 4 unos, ¿de acuerdo? Así que ya veis que es bastante rápido y sencillo cambiar la extensión de, de, de estos valores. Y ya por último, nos quedaría únicamente estudiar los rangos en complemento a 2 y los valores distintos que puedo representar. En este caso, a diferencia de signo magnitud, vuelvo a poder representar 2 elevado a n valores, porque ahora ya no tengo dos ceros, no estoy desperdiciando ningún valor. Así que vuelvo a poder representar 2 elevado a n valores. Estos valores se van a repartir una parte entre, con los positivos, otro será el 0, y otra parte con los negativos. ¿Cuál es el rango representable? El valor más pequeño representable es un 1 y todo seguido con ceros. ¿Vale? ¿Qué valor es ese? Ese valor es menos 2 elevado a n-1. ¿Y el valor más grande representable cuál es? Es un 0 y todo lo demás son unos. ¿Cuál es el valor de ese número? Ese número es el 2 elevado a n menos 1, menos 1. Ese es el valor máximo a representar y el valor mínimo. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, con 4 bits, el valor más pequeño que podemos representar con 4 bits es 1, 0, 0, 0. Que esto no es más que... 1, 2, 4, 8, pues menos 8, es decir, he corrido mucho, 2 elevado a 0, 1, 2, 3, negativo. 2 elevado a 3, negativo, es igual a menos 8, por tanto este valor es el menos 8. El valor más pequeño que puedo representar es el menos 8. ¿Cuál es el más grande que puedo representar? Es el 0, 1, 1, 1, en complemento a 2. ¿Y esto es a qué, igual, a qué es igual? A 7. Esto es 1 más 2 más 4, 7. Entonces puedo ir del menos 8 al 7. Si os fijáis, coincide con la fórmula. La fórmula me está diciendo que puedo representar desde menos 2 elevado a 4 menos 1 hasta... 2 elevado a 4, menos 1, menos 1. 2 elevado a 3 es 8, por tanto puedo representar desde el menos 8 hasta el 7. ¿Vale? Como veis, coincide. La fórmula me sirve para eh, calcular este, este rango, o también lo podría haber hecho pensándolo de la forma que lo he hecho inicialmente. ¿Cuántos valores distintos puedo representar? Tengo que poder representar 2 elevado a 4, Valores distintos, es decir, 16, ¿ok? Pues venga, vamos a ver los valores que puedo representar. Valores positivos. 0, 1, 1, 1, perdón, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, 1, 1, Que esto es igual a 1, esto es igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y a 7, ¿vale? El 0, el 0 viene representado por 4 ceros, ¿vale? No hay, no, no, esta es la representación, voy a poder representar un valor más negativo que positivo, fijaros que puedo llegar hasta el menos 8 y con los positivos solo podía llegar hasta el 7. Así que de negativos puedo representar entre el menos 1 y el menos 8. Vamos a ver cómo se representan estos valores. Dejarme empezar al revés, por decirlo de alguna forma. Haría 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, eh, perdonad, 1, 1, 1, 0, sí, 1, 1, 0, 1 y 1, 0, 0, 0, ¿vale? Si hacéis los cálculos oportunos veréis que esto es el menos 1, esto es igual al menos 2, esto es igual al menos 3, esto es igual al menos 4, esto es igual a menos 5, esto es igual a menos 6, esto es igual a menos 7 y esto es igual a menos 8. ¿Vale? Así que aquí podéis ver que tenemos 8 valores negativos, 7 valores positivos y el valor 0. ¿Ok? Y bueno, ya simplemente unas consideraciones finales, que las hemos ido diciendo más o menos, pero para que las tengáis en cuenta. El número más grande que siempre voy a poder representar es un cero seguido de todos unos, que coincidirá con el valor de 2 elevado a n menos 1, menos 1, ¿vale? El número más pequeño que voy a poder representar siempre es el 1 todo seguido de ceros, que va a coincidir con el valor de menos 2 elevado a n menos 1, ¿Vale? Una curiosidad es que el menos 1 siempre será el valor en que todos los, todos los números, todos los dígitos, todos los bits son igual a 1. Recordar, os puede servir para hacer algún cálculo mental rápido. ¿vale? Y recordar también que el bit más significativo sigue indicando si el valor es positivo o negativo. Si es 0 es positivo, si es 1 es negativo. Eh... Si es cero es positivo, si es 1 es negativo. ¿Vale? Y bueno, de esta forma ya habríamos visto dos posibles representaciones para los números enteros. Así que ya somos capaces de representar naturales utilizando únicamente binario natural sin signo y hemos extendido esta numeración, esta representación, para poder, eh, mediante el uso de signo magnitud o complemento a 2, para también poder eh, ver, representar valores Enteros. Ahora nos falta ver cómo representar valores racionales, es decir, valores que tienen parte fraccionarias, que tienen decimales. Y esto bueno ya lo veremos en el, en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.